Sí, sí, hacemos 30, ¿te parece? Hacemos 30 y respetémoslo, cumplamos con las, las reglas <risas> preestablecidas. El contrato social, Marcelo. El contrato social, eso va a ser medio complicado. ¿Cómo andan? Buen día. Nos, eh, nos, encuentra, nos encuentra trabajando. Este, no, pues usted no lo crea. Viste, parece como en la película, y como en esas publicidades que te dicen, mire, nos encuentra acá trabajando... Estamos acá, saludada este Lucas, ¿cómo andas? Ahí estás en primer mm, plano. Bueno, ¿cómo están nuestros queridos, queridas, queridos seguidores de la obra de Hurlingham? En otra edición de, ¿cómo se llama este programa? Filosofía en construcción, estamos en la tercera temporada. Es, es, es, un, es un mérito cultural, ¿no? Este, para vos, para nosotros, para Hurlingham también, ¿no es cierto? En el sentido de, mira, entrega número 46. 46. ¿Viste, Duramos? Un montón. Es un montón. Entonces, es un montón este, eh, pensé que había gente que decía, y la filosofía para qué. Esto es un pequeño lugar donde hay filosofía, pero después... En la red está lleno de filosofía, ¿no es cierto? Obvio, tendremos que recomendar cuentas, ¿no? Podríamos sí, una... sí. en determinado momento? Eh, Sí, podríamos hacer un, un programa vamos, recomendando cuentas, canales de YouTube, eh, redes sociales, Instagram, ¿no? Todos lugares donde uno puede aprender filosofía con gente que la verdad que eh, la, la rompe. Bueno, ¿no ¿Somos nosotros? Ah, bueno, pero hay, hay gente que... Hay más, Por hay suerte muchísimo Hay muchísimo más y gente que, que se dedica full time a llenar la, las redes de contenido y, ¿Y de te acordás ¿Y te acordás cuando vos con tus amigos, que no sé cuántos profes de filosofía, eran como 15, 20? ¿Cuántos eran? Una sí, barbaridad. más. 20. ¿Más? Sí, éramos un poco más. Ah, sí, eh, que habían estado en Instagram haciendo también toda una, una serie de de charlas, de debates, de, de, de, de entrecruzamientos sobre filosofía en general. Exactamente, ¿no sí, ahí habíamos hecho un, un, un, especie de mi, un congreso, mini congreso de, de filosofía argentina. ¿Quieres hacerlo eso? Y la, la idea es hacerlo también se está planificando para, para octubre. Pero, Pero bueno, eh, el año pasado fue un año de muchos vivos de, de Instagram y, claro. y, y mucho movimiento en las redes sociales. Hoy está un poquito más lento porque, bueno, eh, obviamente eh, no hay tanto tiempo de consumo de las redes porque eh, bueno, la pandemia ¿Te va consulta? quedando atrás. Eh, si uno mira el, el mapa, un cortito y empezamos, ¿más o menos de qué zonas vienen todos tus, tus colegas en general? Ah, ¿Todo con Urbano, de no, Argentina? No, de todos todo, lados? toda Argentina, toda Argentina ah. y, y de otros lugares, de América también, eh. De América Latina en general, pero acá sí, obviamente, muchos de Conurbano, muchos de Capital Federal, pero también de, de Misiones, de Bahía Blanca, de Neuquén, buenísimo. de Río Negro, en, la verdad que de, de muchos sectores, de Córdoba, y en Latinoamérica, de Chile, de México. Ah, bien grosso. Una cuestión, un movimiento muy grande. Bueno Lucas, contale a la gente, te voy a poner en primer plano, te mando al frente, decime por dónde, contale a la gente por dónde vamos a transitar hoy, de qué vamos a hablar, sobre qué vamos a transitar. Bueno, eh, la idea es hoy hablar de un tema que aparece en la nota del mes de la hora de Burlingame. De, bueno, sería de septiembre, ¿no? Pensando para, para septiembre, si bien ya. Eh, ya salió, ya salió es, pero es, agosto. es agosto Agosto, septiembre ¿Pero ya salió en papel? sí sí. ¿Ya, ya está salió. circulando? Sí, sí, ah, sí listo, después, listo. An Antes de que te vayas, hacerme acordar que te doy ejemplares Para vos y para este, La señora Andrea Doglia A quien le mandamos un beso este, Afectuoso Y un reconocimiento por su Calidad este, de persona Y por lo que aporta a la hora de Burlingame también, que ya escribe sobre artistas activos y, y demás. Exactamente. Así bueno, que, entonces ya conta. está, ya está circulando, listo. Entonces sí, el que sí. le llegó, tuvo la suerte, o por supuesto que entró a la web de la hora de Burlingame, vio que la nota de este mes se titula Los dilemas de la justicia. Ah, justito, mirá. Justo, ¿no? Justo el, tema, justo. el tema central institucional en este momento en la República Argentina, ¿no? Sí, exactamente, eh, la verdad que se está hablando mucho ¿no? de, del tema y desde la filosofía no nos queríamos quedar al margen, ¿no? al revés, queríamos participar, pero bueno, el que lea la nota no, no va a encontrar, digamos, directamente el, el debate sobre la condición judicial ¿no? de, de, de este momento, de la situación de Cristina Kirchner, eso. nos queríamos correr un poco de ahí porque no es una nota de actualidad. Eh, sino que en realidad nos fuimos un poco al, al plano filosófico entendiendo, entendiendo por supuesto que la justicia, como eh, tantos otros conceptos, tiene una base filosófica. La justicia es un concepto filosófico y es un tema que la filosofía ha trabajado desde los primeros días y por supuesto que como todo buen problema filosófico eh, no está resuelto, sino que por el contrario lo que encontramos permanentemente es ...en Argentina y en realidad tendría en todo el mundo el debate sobre la justicia. Yo siempre digo que eh, la justicia es un concepto, es como decir la paz, la fe, eh, la, la confraternidad. Luego, nosotros como somos una república, tenemos tres poderes y uno es el poder judicial. ¿Qué quiere decir el poder judicial? Son... Personas con nombre y apellido que uh -huh. tienen que brindar un servicio de justicia. Entonces es muy diferente eso al concepto de justicia que es importantísimo porque vos ya vas como olfatear un juez según qué filosofía tiene, ¿no es cierto? Sí. Un fiscal, según qué cuál es el, el, la cosmovisión que está teniendo, entonces te vas a dar cuenta qué tipo de servicio de justicia le va a brindar a las, a las personas. Y América Latina está complicada con eso, porque es, es la última moda usar la justicia o sea, como castigo, como castigo por problemas este, políticos-electorales. Exactamente, Señor, ¿no? Siga usted con eso. Exactamente, esto. por eso es, es importante contextualizar. Pero claramente, digo, cuando uno ya piensa en la justicia. Eh, mucha gente no lo hace y debería hacerlo, ¿no? Es separar esto que podemos llamar el, el, el poder judicial o separar lo que es la, la justicia en términos legales de lo que podemos pensar de la justicia en términos éticos o en términos filosóficos o como, como queramos llamarlo, ¿no? Porque cualquiera que tiene la, la mente un poquito abierta, ¿no? se dará cuenta que muchas cosas legales uno podría considerarlas injustas y muchas cosas justas a veces son ilegales. ¿no? Eh, ejemplos en la historia sobran y en la actualidad también. no Que alguien legalice la esclavitud no, no, no va a hacer que la aceptemos éticamente eh, y que alguien ilegalice ¿no? la, la libertad de expresión. No va, no va a ser que la, la veamos, eh, veamos correcto eso no entonces es interesante separar lo, lo legal de, de lo justo no eso en primer lugar porque además eh, nos permite como bueno profundizar el análisis y, y empezar a ver que la justicia no opera solo con esos fines ideales que a uno le, le encantaría si el mundo fuera justo que funcionara así yo creo que también se agregaría, había que agregar la palabra legitimidad, ¿no? Porque la legitimidad, lo legítimo, es lo que la gente dice, esto es posta, esto nos sirve a todos. Entonces yo siempre digo que para que algo sea legal realmente, primero tiene que ser legítimo. Porque si no, si no es legítimo, empieza a ser ilegal. Si no, ¿por qué razón de repente... En el pasado vinieron militares, daban golpe de Estado, legalmente ellos se habían hecho de la maquinaria del Estado, entonces vos podías decir, ellos son los que dictan las leyes, entonces está bien, pero era ilegítimo. Entonces al ser ilegítimo, es decir, traía de por sí, lo ilegítimo trae también el tema moral metido en el medio sí, del sí. fondo, no sí. el tema moral religioso, uy eso, no todo lo que conlleva, lo que está bien el bien común estás atacando al bien común y muy legítimo no es ¿entendés? entonces también está la palabra que lo legítimo y lo legal van como atados exactamente pero también ahí podemos hablar de, de una legitimidad jurídico-legal y otra vez, separándolo como una legitimidad ética, si se quiere, ¿no? Ética no, no individual, sino también una ética colectiva, ¿no? la, la cuestión que de, de los derechos de, del pueblo. Mm. Pero por más de que yo, a nosotros nos parecen distinciones eh, evidentes, ¿no? Como en nuestro sentido común, eh, lo tenemos eh, internalizado, mucha gente no, no, no lo ve así y, y confunde, ¿no? Como confunde permanentemente los planos. Y eso justamente dificulta el análisis ¿no? de, de situaciones como esta. Pero bueno, la nota la nota del, del dale, mes, dale, ¿no? Y... ¿No? La, la nota del mes un poco, que la titulé Los dilemas de, de la justicia, quizás por jugando con, con la situación actual. Básicamente lo que, lo que va a plantear un poco es una, si se quiere, un pequeño camino, un pequeño trecho entre eh, diferentes visiones de, de la justicia. Sobre todo, como marcando, si se quiere, tres, tres momentos. En la antigüedad o la Edad Media, eh, el, el contractualismo moderno. ¿no? Son temas que hemos eh, mencionado también. ¿no? Tenemos, tenemos imágenes de sí, ahora, personajes ahora, ahora, ahora, que usted ahora, ahora, ahora, estuvo la, pidiendo. Las... Usted me dice, quiero a... Tenemos, tenemos, a tenemos algunas. Ahora, siga, los, siga. Los y eh, la, la justicia quizás pensada desde, desde un lugar social, ¿no? por, por plantearlo en esos términos. Pero algo que llama la atención, si nos remontamos como al, al concepto de, de justicia que tenían los antiguos griegos, ¿no? yendo ahí, ahí aparece, va a aparecer Platón, eh, en pantalla, ¿no? es que la filosofía antigua y también la, la filosofía medieval planteaba la justicia, digamos, como desde dos puntos de vista diferentes que hoy tenemos como diferentes, pero que estaban unidos, porque para alguien como Platón, por ejemplo ¿no? la justicia era una virtud, pero además era una virtud fundamental, que no solo era una virtud política, es decir eh, social, sino que también era una virtud individual porque básicamente eh, los griegos creían ¿no? que lo que sucedía ¿no? en el microcosmos o a nivel del individuo también eso se replicaba o se reflejaba en el macrocosmos, o sea, en, en el nivel de la polis, en el, en, el, en el nivel colectivo. Por lo tanto, la justicia era una virtud política y era una virtud individual. Y a nivel de lo político, ¿no? para Platón, la justicia era que cada parte ¿no? de, la, de la ciudad cumpliera la función que le corresponde por su propia naturaleza, y que cada clase, porque él, él dividía, él planteaba la, la sociedad en clases, ¿no? Cada clase cumpliese el rol eh, al cual le asignaba su clase correspondiente. Y que a nivel del individuo, o a nivel del alma humana, ¿no? cada parte del alma, porque ellos tenían una. Bueno, Platón tenía una concepción tripartita del alma, la dividían en, en, en tres partes, ¿no? La. la perdón la justicia era que cada parte del alma justamente cumpliese su función no la parte racional ¿no? la parte apetitiva y la parte irascible ¿no? como que la, las tres partes la, la pensante la que correspondía a, a, al gobierno de la poli eh, la parte irascible que es, que designaba la fortaleza y que correspondía a los guardianes mm. y la parte concupiscible o apetitiva que correspondía a, a los comerciantes que una, una buena parte más material de la sociedad funcionasen en, en armonía y la justicia era la virtud que justamente permitía o hacía posible que cada parte cumpla con los justos eh, y eso por eso funcionaba tanto al nivel colectivo como a nivel, eh, como a nivel individual de hecho, lo colectivo era como la, la expresión de, del individual a, a su máximo esplendor. ¿no? O sea, como tenían esta visión como una especie de, de armonía ¿no? entre el individuo y lo colectivo. Cuando algo rompía con esa armonía, bueno, justamente eh, ahí aparecía el, el, la institución judicial para castigar y para reparar ¿no? esos desajustes tanto de la polis como de, del alma ¿Eh? eso tenía que ver con la, la noción de, de, visión, eh, de, de la antigüedad eh, de hecho después Aristóteles va a separar como la, la, la justicia o lo que es la, la justicia penal Ahí lo tenemos. que regula las relaciones interpersonales con la justicia distributiva que es la justicia de justamente la distribución de, de los bienes en, en la sociedad ¿no? Eso ya aparece ahí, pero siempre como desde este marco. De hecho, también lo, la, la filosofía estoica plantea la justicia eh, como también una, una virtud. Y es interesante porque, digo, nosotros hoy en día pensamos la justicia, pero siempre justamente desde el, desde el ámbito desde el ámbito judicializable, ¿no? Desde el ámbito eh, legal. Y no lo pensamos la justicia ¿no? como tenían ellos en una visión más amplia hasta de la justicia individual. ¿no? Claro, ¿qué eh, concepto tengo de justicia? ¿Cómo nos gustaría que fuera? Claro, pero eh, digamos, la, la justicia, esto que decían, ¿no? de, sí. bueno, eh, de estar nosotros como sanos, equilibrados, armónicos. ¿no? Mm. Esa idea de la justicia eh, en, eh, puesta en el plano individual no la tenemos nosotros. Nosotros pensamos la justicia justamente como esa especie de marco legal en donde, bueno... Eh, hay leyes, reglas, normas que justamente regulan nuestras, nuestras conductas. Pero la vemos como algo quizás externo, ¿no? Bueno, allá está la justicia, esa es la institución que se encarga de impartir las leyes. En cambio ellos lo vean también como algo interno, es decir, como, como una especie de... Eh, como es un juez interno, ¿no? esto de el uno mismo, ¿no? Como, Aplica la justicia sobre su propio espíritu, sobre sus propias acciones, sobre su propia conducta. Pero bueno, esa era la visión antigua. Después, el otro hito ahí, o el otro movimiento que te señalo en, en la nota, justamente tiene que ver con el contractualismo. Si tenés ahí a, a Rousseau o a. Bueno, ahí lo, lo mandaste a, a, Rawls. A, a Rawls. Bueno, Rawls, que es un filósofo, que es un contractualista moderno, y. Eh, no lo llegué a incluir en la nota, pero lo, lo, lo quería mencionar lo, hoy. Lo, no no claro, lo nombramos. Lo quería mencionar hoy, porque justamente Rawls es un filósofo norteamericano que tiene digamos, una, una tradición bueno, liberal ¿no? eh, y que justamente toma la, la idea contractualista, que fue lo que la otra vez charlamos en un par de programas anteriores, donde ya se deja de pensar a la sociedad como esta especie de, de, de, de organismo o de entidad natural. Que, que tenemos los seres humanos, sino que se la piensa justamente como el producto de un contrato, ¿no? El famoso consenso o el famoso acuerdo. Eh, ¿Y de qué? Acuerdo. ¿Qué otro me pediste? Eh, ¿Rousseau no? Eh, sí, pero te había pedido Rousseau, pero te me adelantaste, me pusiste a Rousseau, está perfecto porque también es, es de la parte. Eso es un contractualista moderno y Rousseau es un contractualista contemporáneo. Mira, ahí lo tenemos. Ahí tenemos a uno y al otro. ¿Viste qué, qué nivel Exactamente. Que y Ross plantea algo que, si bien yo personalmente no, no estaría de acuerdo, es interesante, ¿no? Porque justamente él, él, él concibe la, la sociedad como nacida de un contrato, ¿no? Y entonces él va a desarrollar una teoría de la justicia, ¿no? Esto de, de pensar cómo organizar una sociedad justa. Y él plantea como una, una hipótesis, ¿no? Como un ejercicio mental. A ver qué dice. Imagínate que Vamos, para no hablar de un país, ponele que somos Urlingam ¿no? Somos todos y Queremos re refundar la, la ciudad. O va a hacer una nueva, le podemos cambiar el nombre. Una nueva organización. Claro, le queremos dar una, una nueva organización jurídico-política. Mm. Bueno, entonces nosotros vamos a hacer un contrato y nos vamos a sentar a establecer los principios, los acuerdos para que funcionara la sociedad. ¿Qué pasa? Claro, si uno piensa que se sienta no sé yo, el, el dueño de inmobiliaria, no voy a, no voy a decir el nombre porque por la duda claro. ¿no? falta que, que tengas problemas de alquiler después por meter <risa> a la gente. No, te gusta, ¿no? El, el dueño de inmobiliaria. Te el... dice sabés que me comentaron que hablaste de mí? ¿Qué tengo que ver yo claro, con la filosofía. Claro, que te tengo tengo con, con esto, ¿Qué ¿no? te metes conmigo, pibe? Claro, claro. No, imagínate, imagi tenemos que refundar, hacer una nueva organización. Entonces se junta todo url urling, digamos, sí, sí. a una asamblea en la plaza, Y gigante. Entonces tenés a, no sé, a los dueños inmobiliarios, tenés a, no sé, el dueño de dueños de fábricas, tenés a el encargado de la sucursal, no sé, de McDonald's, tenés estudiante, tenés obrero, tenés maestro, tenés de todo, ¿no? Entonces todos nos podemos, tenemos que poner de acuerdo. En cómo establecer los principios legales de la sociedad. Básicamente sería una masacre, ¿no? imagínate ¿no? Dice, podemos a discutir eso. Entonces, este, bueno, sí, el bien inmobiliario dice, bueno, sí, acá discutimos, pero ojo, a mí no me toquen esto, a, a mí no me toquen lo otro, a mí no me saquen esto, ¿no? Nadie reclame. Claro. Porque imagínate que si vos eh, estableces, ¿no? pones un límite a. Eh, o, o, o algunos quieren acordar que haya viviendas para todos y eso entra en conflicto con los intereses de la inmobiliaria, no va a querer eso. ¿no? Imagínate imagínate la situación. Claro, uno diga, mira, nosotros, eh, y se viene uno, Pedrito, o yo mismo, que podría ser José Disruptivo, digo, mira, entiendo que la vivienda tiene que ser un bien social. ¿no? es como para ponerle un moñito es sí. un bien social y el del inmobiliario te dice no, eso es un bien económico que es un bien social esto que es otro digo no, no tiene que ser un bien social y tenemos que equiparar cómo hacemos para que vos que estás viviendo de eso puedas hacerlo en armonía conmigo que y que no yo pueda, pueda tener la capacidad de de pagarlo y de hacerme de eso. Sí, o de tener una vivienda sin afectar tus intereses. Sin digamos, afectar ¿no? tus intereses, porque total vos vas a vivir de esto y vas a vivir. en ese tema. Eh, sería algo novedoso porque él no nombró a la clase política. Él, no, no, él, la, no la nombré, pero. No la nombró. No, no, pero lo pero digo no, no como algo malo, sino como digo, como algo que para nosotros sería ya un si llegamos a que en algún momento la gente se junte como gente, eh, como movimientos sociales puros, yo creo que estaríamos en una etapa este, de evolución muy alta, claro, ¿no es bueno, cierto? Bueno, ponle, igual ahí en ese ejemplo también estaría la clase política, como pues, bueno, alguien tiene que gestionar, administrar, burocracia, va a tener igual todo esto, ¿no? Pero... Claro imagínense que usted pueda discutir las reglas y las normas de la justicia con cada uno de las personas de gobierno. ¿no? Claro, ¿cuánto impuesto vas a pagar vos que vivís en el barrio inglés, que tenés toda la torta, este, y cómo hago yo, este, y que además que cuando pagues lo que te corresponde por, porque tenés más capacidad, eso no implique que luego vos tengas algún tipo de privilegio poner claro, o sea, todo tipo de, de ideas y de cosas claro, en y general Hay como ejemplo. Ima y sabe, como ejemplo, Pero imagínate que empezás si a discutir eso, arrancas y no, ter no terminas nunca. Bueno, ¿qué va a decir eso? Claro, una discusión o una especie de diálogo en esos términos, en realidad, no sería un diálogo. Primero, porque sería, no sería horizontal, sino que justamente estaría en la cuestión de los privilegios, ¿no? y de la desigualdad eh, económica, social de, de cada sector. Entonces, obviamente, eh, no habría un, un verdadero diálogo, por, por decirlo así, ¿no? Y no habría tampoco un principio justo, porque el, eh, el principio que se, se podría proponer terminaría estando tenido de los intereses de los sectores, que obviamente sabemos que los que tienen más poder, bueno, van a llevar... Probablemente los intereses a su beneficio Y las leyes que se puedan establecer Se van a establecer a su beneficio Y aparte que te cortan el diálogo Haciendo algo que, que, que harían fácilmente te dicen, Yo me levanto de esta reunión Can Porque no sabía que estaba participando Del politburo del Partido Comunista ¿no? Te barrean Can con esa Y el tipo se levanta Y al otro día le dice a sus empleados Cerrá la inmobiliaria No se alquila nada más <risa> Claro. Y, este, y, te empieza, y te hace un lockout. Claro, entonces este. no se podría hacer eso, pero ¿qué es lo, qué es lo que va a, a, a proponer él? Bueno, él supone una, una situación así, pero, claro, pensando desde un lugar de racionalidad, supongamos que nos juntamos todos a debatir, pero, dice él, detrás de un velo de ignorancia. Es decir... Vos no sabes qué posición te va a tocar en la, en, en la, en la nueva sociedad. No sabes qué ah. posición te va a tocar en la escala social, a qué clase podés pertenecer o qué oficio o qué rol vas a tener. Te puede tocar ser, puede tocar ser docente de primaria, te puede tocar ser docente de secundaria, te puede tocar ser dueño de, no sé, dueño de inmobiliaria, te puede tocar ser propietario, te puede tocar ser desposedido, te puede tocar ser periodista te puede tocar ser médico, te puede tocar youtuber o cualquier otra cosa. El ¿Youtuber? Tema, sí, bueno, él no dice youtuber, imagínate que no existía. Pero eh, él, él plantea como una situación hipotética. Claro, es una situación hipotética, es ideal. No va a pasar, no va a suceder. Pero, ¿qué, ¿qué supone él? ¿no? Que en una situación como esa, donde nadie sabe, digamos, a dónde va a caer, en qué lugar de la sociedad va a caer, y no conoce poco cómo va a estar formada esa sociedad, suponiendo que existe eso, todos los que están involucrados podrían ahí sí ¿no? establecer un contrato social donde, como no sabes lo que te va a tocar, vas a buscar justamente la posición de mayor justicia para el resto. Esto es, recordemos, para el que lo esté escuchando, es hipotético. No? No, no, no pasó y quizás nunca pase, pero no importa, digo. Es un ejercicio mental. No sé que le da otro valor, pero bueno, yo lo tomo como, como un ejercicio mental. ¿Qué pasaría si todos nos ponemos de acuerdo? ¿Cuáles son los principios de justicia o de legalidad que debería eh, establecer la sociedad para que cada cual de sus miembros ¿no? sea la posición que lo toque, digamos? ...tenga justamente... ...una... ...podemos decir... ...una igualdad de... Eh, ...de oportunidades... ...¿no?... ...y... ...ciertas garantías... ...derechos... ...y... ...bienes mínimos... ...con los cuales pueda... ...vivir exactamente... ...porque... ...se supone que nadie... ...racionalmente va... ...va a decir... ...sabiendo que le puede tocar... ...¿no?... ...la, la pobreza absoluta... ...que está bien que haya, ¿no? ...que hayan pobres... ...o... Eh, ...va a decir... Eh, sabiendo que quizás le toque alquilar toda su vida y, y romperse el homo trabajando y que se le lleve todo el alquiler, va a decir, va a justificar que, que tenga que vivir de esta manera. O sabiendo que hay, no sé, escuelas que se caen a pedazos, uno va a decir, bueno, yo, a mí me va a tocar la escuela que se cae a pedazos, entonces no me importa. No, sino que justamente <risa> cada uno, si somos, y suponiendo que seamos seres racionales, va a pensar que es lo mejor no individualmente sino a nivel colectivamente para que la sociedad hayan ciertos principios ¿no? que impliquen cierta igualdad de condiciones básicas y derechos que deberían respetarnos para todos ¿no? de la forma más desinteresada y eh, objetiva posible. ¿no? E ese es un poco el, el, el planteo. Por supuesto que es un ejercicio mental, de hecho... Uno en la práctica, eh, por más que se lo quiera poner, va siempre a eh, tener la subjetividad y va a presentar intereses. Bueno, un poco es... Pero, ¿por qué no? Puede ser un juego para la audiencia, digo. No sé si alguna vez se lo planteó, pero esto, si nos tenemos que poner de acuerdo, ¿qué principios deberían organizar la, la sociedad? Digo, por ejemplo, si nos ponemos como principio de que hayan ciertos derechos básicos o que haya que la salud, la vivienda y la educación sea un bien social ¿no? bueno, entonces la, las reglas y las normas establecidas van a tener que, que apuntar a ese lado y no se van a permitir otras cosas y no es que no va a existir la sociedad por eso simplemente va a existir otra sociedad con otra, con otra reglamentación y otro tipo de conducta, si consideramos que eh, por ejemplo, nadie tiene que estar desocupado entonces Vamos a pensar en una sociedad que defienda el pleno empleo, ¿no? porque nos puede tocar a nosotros ser el día de mañana el, el, el desocupado. Entonces, digamos, pensar siempre como apuntando esta cuestión de, de, de, de, de lo colectivo y de lo mayor desinteresado y objetivo y neutro posible. Es un ideal, es un juego hipotético, pero, pero está bueno. Está bueno para, para jugarlo en sus casas. ¿verdad? Está bueno para. porque también uno podría plantearlo eso con, dentro de, de una plataforma de un partido político. Es decir, eh, cuando vos vayas a, a, a, a programar o a proponer cosas, eh, ponete en los zapatos del otro. Un poco es eso. Es un buen ejercicio. ¿sí? ¿Entendés? Ponete. Entonces no sería tan eh, loco eso, porque yo también pensaba en lo que son los defensores de oficio ¿no? usted va, eh, tiene una, una causa y no puede pagarse un abogado entonces tiene un defensor de oficio El defensor de oficio tiene que eh, leer cualquier caso de cualquier tema algo parecido a eso y tiene que tratar de defenderlo lo mejor posible sí. sea que es eh, un problema con otro vecino sea que es un problema profesional uh -huh. sea que es un problema penal o lo que fuera un poco un defensor de oficio camina por ese lado o tiene que tener la habilidad de poder defender distintos derechos de distintas personas con distintas situaciones pensaba, digo Estamos algo diciendo. de eso hay, y también la gente se lo propone, porque hoy en día usted va y le pregunta a la gente en Argentina hoy en día, para aplicar un poco hablando de la justicia la justicia es la que peor imagen pública tiene los jueces son los poseedores de la peor imagen pública. Le ganaron a las tarjetas de crédito, <risa> le ganaron a los planes de ahorro, le ganaron a todo el mundo. Claro, a, a, además... Entonces para... quiere decir que no es tan loco lo que él está diciendo. Es algo que la gente dice, eh, pero esto, ¿por qué no hacen esto? ¿Por qué la justicia me, no me pone en un pie de igualdad? ¿Por qué no consigo dignidad? O sea... Yo creo que es parte de la vida cotidiana, esto que vos estás planteando, continúa. Sí, eh, sí, que es un poco como, lo digo tipo, es como un experimento mental, pero que, que, que está bueno. Si, es más, si, si uno lo, lo toma como práctica y una persona dice, vamos a establecer los principios que deberían, ¿no? Gobernar una sociedad, es eh. ¿no? Por ahí, ¿qué puede surgir? Puede surgir algo interesante, puede surgir algo nuevo. Eh, lo que es pasa que no pensamos en eso lo, lo tenemos como asumido que ya está así a ver, si te vas a la religión ¿qué son los de, de la religión judeo-cristiana? ¿qué son los diez mandamientos? los diez mandamientos son una especie de eh, cláusula básica para una convivencia pacífica ¿eh? sí. con esa base y sobre esa base luego en el tiempo empiezan, pero lo pongo como un ejemplo como diciendo, no es, no es algo idílico lo que le está diciendo no para diciendo. nada, de hecho ha, ha, es, pasa el nacimiento de una nación parte de eso cuando escribe su constitución, Exactamente. en Chile están reformando la constitución y están juntándose a pensar otra constitución pero basada porque no tienen paz porque consideran que la eh, constitución pinochetista genera violencia genera desigualdad, o sea lo que él plantea Lucas es de la vida cotidiana de la vida cotidiana, bien. Gracias. Sí. Eh, así que me parece que está bueno como lo para. Maté, lo quedó tildado. No, quedó lo que no tildado. Quedó tildado, tildado, no. tildado, eh, quedó tildado. sí. Estaba, estaba pensando un par de cosas, pero claro, eh, es de la vida cotidiana eh, y, y es de la, de la historia, ¿no? O sea, es decir, en diferentes momentos eh, políticos, sociales, cuando se piensa en esto, de, de refundar la nación, una nueva constitución o, o, o crear una, una nueva comunidad, justamente se establecen estos principios básicos. Me parece que como experimento, bueno, es de que quizás no, no estamos pensando en fundar una nueva comunidad, si esto que planteaba Rawls, como para dejarle ahí eh, un cierre, tiene que ver con eh, imaginarnos una sociedad justa, pensar una sociedad justa, y pensar una sociedad justa es... Desarrollar ¿no? una serie de principios, de reglas, de normas que todos podamos compartir y donde no haya un privilegio o no. Obviamente es un experimento lo que él plantea porque en la realidad sabemos lo que mandan son los intereses de poder económicos y eso. Como vos decías, la, la justicia hoy en día está muy desacreditada porque se ve a la legua que la justicia no tiene un criterio neutral o un criterio objetivo o legal para eh, condenar o para hacer cumplir la ley, sino que aparecen los intereses. ¿Quién era el griego que decía que la justicia es el más fuerte? Habían varios que decían eso. Un ejemplo típico es la, la discusión en la República de Platón, que está eh, Sócrates, bueno que es, es Platón, eh, discutiendo con eh, Trasímaco, que es un sofista que planteaba la, la justicia como el derecho del más fuerte. Y bueno, ¿no? es el problema que tenemos en Argentina. es decir, Hay tipos que tienen una concepción de que la justicia es para el más fuerte. Y dice, discúlpame, yo tengo que sostener esto que sucede así. En este lugar que le hemos dado puesto a hablar nosotros, la República Argentina, yo tengo que hacer mmm, permanentemente una cuestión de mantenimiento. Viste como en tu casa o en el edificio que tenés que con aceite yo cada tanto cuando veo que alguien se me mueve del límite que va a tocar y afectar intereses de mis jefes reales que no son ustedes, tengo que aplicar esta forma particular sí, de, sí, sí, sí, de, justicia. de justicia. Yo con esta ironía cierro y le dejo al caballero que cierre el programa de hoy y lo ponemos en primer plano. Así que bueno, están invitados a, a, a pensar y, y a jugar, ¿no? Porque, porque mira, me gustaría... Tendría que pensar en un, tipo de un juego de mesa donde todos tenemos que formar una nueva sociedad política, una nueva comunidad. Bueno, pensar en qué realmente, qué principios, qué reglas deberían regularnos y qué derechos deberían ser los elementales y los básicos para que todos podamos convivir. Bueno, es parte de un poco lo, lo que aparece en la nota que les invito a leer, por supuesto, donde también aparecen Marx y otros pensadores y algunos que me quedaron afuera, que quizás los retomamos la próxima vez porque es un tema que, por supuesto, da para mucho. Pero bueno, quería dejar esto por el día de hoy. Piensen en sus casas, cuestionense, háganse preguntas, sigan pensando, sigan discutiendo. Como siempre dice Marcelo, no nos tienen que creer a nosotros, no. sino que nosotros somos nomás... El disparador para que usted discute, enójese con nosotros y piense por sí mismo. Así que bueno, nos veremos la próxima. Nos veremos la semana que viene y mientras tanto iremos viviendo, ustedes y nosotros, esta, esta vida nuestra que es como una noticia en desarrollo. Que vas viendo qué va pasando, qué va sucediendo, que van saliendo cosas que suben y bajan. Les deseamos que tengan un muy buen fin de semana en familia, con los afectos. Y cuando estén el, el domingo o el sábado, cuando estén con toda su familia, mírenlos y mírenlas alrededor suyo y vayan pensando qué derechos este, ne estarían necesitando cada uno de los integrantes uh -huh. de esa familia que están ahí alrededor. Y si usted considera, que todas y todos los que están ahí tienen sus derechos totalmente cumplidos. Mirá en la que te puse. Y arruinaste el asado. porque No, a... no, no, no, porque vos eh, la patria se vive con alegría Esa. y la vida también y entonces con una con un carácter positivo, no melodramático ni llorón, ni de gritar vos decís, ¿qué tengo que hacer para, poner, para si hubiera algo para arreglar? ¿Qué tengo que hacer para ponerme a trabajar para solucionar estas cosas? Exactamente. Ese es el punto. Muy bien, Marcelo. Te pido Comparto el usted. mensaje. Bueno, me vuelvo a despedir. Muchísimas gracias por todos, a todos, a todas, a todes. Y nos vemos en la próxima emisión de Filosofía en Construcción, que va a ser la 47, así que no se la pierdan. Es un matemático el amigo, ¿eh? Estamos en la 46, <risa> lo Chao, <tumo el> <risa> gente. Sí, sí. Thank you.